¿Ese chiqui? Ya viene la madre. Ya la ha olido la madre. Pues quítate de ahí. Y ya viene la madre. Que viene la madre. Ah, qué chiquitín. Hay que bajar. El no, ¿Qué hacéis ya? ¿Qué te ha grabado, Antonia? está. ¿Qué te grabar? Graba tú, yo no puedo. Sí, ya estoy grabando. Me están comiendo el pan. Sí. ¿El pan o la magdalena? No, de todo. ¿Ves cómo va bien llevar magdalena y llevar cosas? Cuando salga la grande, eso sí que es impresionante. La está otras cosas, pero... Pues son cuatro, ¿eh? Mm. Cuatro pequeños. Es raro que no venga la madre. ¿No? Casi pequeños. ¿Qué ¿Eh? sí, chiquitín? A ver si viene la madre. Ah, los dejan ¿eh? el oh, pan a la gente les ha interesado más la madalina la madalina mm, no lo comerán el pan también pan pues bueno olín chico no te acerques tanto A ver si viene la madre, la madre está a su rollo ahí y no.. No viene. Que no vengan tan cerca. Es aconsejable que no estés tan cerca, chiqui. Ahora he salido con el pan. Ahora sí. No es que ya veis que no haya pasado, dice por, por el pan. Dice, a ver si me dan algo. Pues eso se acerca para ver si le damos. Uy, ya viene la madre. La madre también come. Como no lo ve uno todos los días, ¿dónde vas tú, chiquitajo? Este va a buscar de, com de comida. Dice como me han hecha comida, a ver si me echan más. Mira cómo se acerca el coche. ¿Eh? Le ha gustado la madalena. Le ha gustado la madalena, chiquí. A la iros con vuestra madrilla. Y viene otra vez si pilla algo. Y vienen. Con comida vienen, ¿eh? Oye, qué pasa, chicos, eh. Uy. ¿Qué pasa? Chiquitajos, mira cómo escarban la tierra, mira cómo escarban para buscar raíces, escarban para buscar raíces con la nariz, escarban. Adiós. Pues yo lo quiero para casa, esto creo que... Mm. Ya voy a parar la grabación, porque ya...